Si eres diabético, el semen de trucha te ha salvado la vida. Cuando se descubrió y comercializó la insulina, fue un milagro para los diabéticos, pero su efecto duraba muy poco. Se tardarían 14 años, en 1936, para descubrir la solución. Se observó que la protamina, una proteína en el semen de las truchas, extendía el efecto de la insulina. Esta se cristalizaba con los exámeros de insulina, por lo que se disolvía lentamente y limitaba su absorción. De esta manera, su efecto duraba entre comidas o toda la noche.